Bienvenidos a los diarios de Gordon, hoy estamos arriba en mi oficina, pero estamos de obras. La verdad es que parece que mi vida es una vida de estar de obras, todavía no he terminado abajo en el patio, pero quería hacer esto porque es importante. Hemos hecho un cambio aquí arriba, ¿vale? el cambio es, es este. Antes grabábamos los vídeos aquí, vale, y aquí se ve esto. ¿vale? ¡Oh! Dios, no puedo. Vale, entonces grabamos aquí, pero hemos cambiado de sitio y he, he puesto todo aquí ahora. Entonces esta es, este es el estudio de grabación, vale. Aquí he puesto las luces aquí arriba y luego usamos la pared ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay, aquí hay más sitio y antes estábamos justo enfrente de la puerta Teníamos la mesa aquí, no, no es una zona muy, muy, muy buena para grabar Encima, justo al lado de la puerta, entonces entraba ruido de abajo el ruido ha sido un problema durante mucho tiempo, entonces lo que hemos hecho, lo que estoy haciendo ahora, es poner aislante en las paredes, ¿vale? entonces he puesto, es, eh, se llama poliespan y he puesto una capa aquí, una capa aquí, voy a llenar esto también, eh, esto con poliespan y luego terminar el resto de la, de la pared, por cierto este. Está sucio, pero este es el equipo para el eh, karaoke. Eh, y también he puesto arriba, donde lo, los altavoces, eh, más aislante. Encima de esto, voy a poner lo que tengo aquí. Esto. Porque tiene muchos ángulos y, y también eh, no entra el sonido tanto. Y voy a poner una capa, eh, la, las... Eh, las tablas aquí y también al otro lado, al otro lado de la puerta y al otro lado de la, de la, de, de la pared. Así que de esa manera no va a entrar mucho ruido o menos ruido, que es importante no, que, no, que no entre ruido cuando estamos grabando, porque molesta, ¿no? Molesta. Entonces, otra vez estoy un poco, mira, eh, tengo las cosas que he quitado. Es lo, esto es lo que tenía en la pared, pero la verdad es que no, no hace mucho trabajo. Y, y se ha puesto de color amarillo, súper feo. Era blanco originalmente, pero ahora parece feo. Entonces, es la hora de cambiar. En, y después... Voy a, voy a tener un, un estudio en condiciones, pero estamos, estamos, ¿eh? no, no, no supone mucho trabajo, eh, mm, no sé cuándo van a llegar las, eh, los azulejos, no sé cómo se llaman tablas, azulejos, lo que sea, no sé cuándo van a llegar, pero deberían llegar hoy, o por lo menos hoy o mañana. Y voy a hacer eso con pegamento, no es trabajo difícil y ya, mi oficina en condiciones perfecta. Entonces chicos, hasta luego, adiós.